Muy buenas chicos y chicas y bienvenidos a Final Boss Project. Yo y mi cabeza de bolo queremos agradecer todo el apoyo que estáis dando a los vídeos... Queremos deciros que al final nos hicieron retirar todo el tema del culto Flam, nos llamó el compositor de la, de, digamos, de, del juego y nos dijo que lo retiráramos, así que si veis que las canciones se han retirado, no os enfadéis, es porque tienen todo el derecho, ellos son los propietarios de las canciones, nosotros queríamos compartirlas, pero evidentemente si un autor me pide que retire las canciones, las tengo que retirar automáticamente, porque es su trabajo y aquí en Final Boss Project, y espero que en todo el mundo, se tiene que respetar siempre el trabajo ajeno y más cuando es un trabajo súper ejemplar como el que han hecho con la banda sonora del culto flam a partir de aquí hoy venimos a hablar de Lost in Play es un juego que me ha recordado a mi infancia. ¿Por qué me ha recordado a mi infancia? Porque me ha recordado a aquellos mortadelo y filamión y la, mate, y la máquina meteorológica en la cual tú tienes que conseguir un patito, con el patito se lo tienes que dar a un transeúnte, el transeúnte te da un periódico, el periódico se lo tienes que dar a, a la del pan, la del pan te da una escoba y con la escoba al final puedes encontrar una llave que hay en una rendija ahí en la calle... Y esa llave te permite coger tu coche. Es ese tipo de juego. Entonces, el juego se divide en 15 capítulos con una estética muy buena. O sea, es una aventura gráfica muy bonita. Con dos hermanos que se, mo se montan un embolado. Bueno, dos hermanos y un abuelo que se montan en un embolado. Digamos que viven de la imaginación total. Entonces, tú vas a estar viviendo 15 capítulos de una imaginación increíble. Y con unas roturas de patrón que te van a dejar totalmente locas. Perdón, porque tenía un moco y tenía que sacármelo. El tema está en lo que te quiero decir con el tema de estos minijuegos, digamos que las zonas va evolucionando y cada vez es más complicado. Os explico lo que quiero decir. Empezáis eh, rollo solo en una zona o dos zonas máximo. Y en estas dos zonas tenéis que ir interactuando entre zona y zona para solucionar las cosas. A partir de aquí pasamos a las trizonas y a las cuatrizonas. O sea, cuatro zonas donde hay cosas que pueden servir para arreglar el problema. A partir de aquí, en estas zonas tendréis que conseguir unos objetos. Vale, diréis, de acuerdo, fácil, pues objeto, el objeto se lo doy a la persona B, la persona B hace con eso y nos da C, etc. No es así el juego. El juego es tan guay, está tan bien pensado que tienes que mirar cada esquina de lo que hay en la pantalla. En cada esquina hay una referencia a resolver un puzzle. El juego donde tú piensas que hay una lógica, él te la rompe. Y te la pone del revés. Es una pasada en ese sentido que tú te pienses que el puzzle lo ves clarísimo y luego te das cuenta de que te han metido una troleada que te cagas troleada tras troleada, tras troleada tras troleada. Entonces, digamos que en estas zonas donde tienes que ir intercambiando objetos, que cuando no tienen los objetos, me gustan las voces que salen de los, de los, de los kiros y de los bichos. Es el... Me recuerda un poco al Hollow Knight. Entonces, eh. Dentro de estas zonas vais a ver que hay otros minijuegos, como por ejemplo, pues tienes, es un perro pastor y tienes que encajar unas ovejas, o los típicos de rayos de luces, de mover eh, una luz para que acabe yendo a otra luz, o eh, pues eh, una especie de conseguir la bandera con patitos, o incluso una rapuncel en formato de libro que tienes que ir de pasado a futuro... Y conseguir pues, que ellos se quieran. Entonces, eso. Oh. Todos estos minijuegos, o sea, son la hostia. O sea, no rompen el ritmo del juego para nada. Sino que lo aumentan. Es decir, yo quiero una palanca. Y de repente me tengo que poner a jugar a las damas con, con, con un bicho para que me dé una palanca. Y es súper complicado. Y vas a tener que repetir esas partidas una y otra vez. Porque la IA del juego es muy alta. No es una IA tonta que puedes ganar la partida fácil. No, no, no. Son todo matemáticas, son todo. Ser inteligente, vigila cada paso y te darás cuenta que al final encontrarás la solución. Pero a diferencia de los juegos tipo kombat, Filemon, etcétera, este juego no juega con el patrón lógico, sino que el patrón lógico lo rompe. Y por eso creo que es un grandísimo juego. Aparte, se ve que, que las personas que están en el juego son las propias familias. Es un juego indie, evidentemente, os va a durar depende. A mí me ha durado 4 porque soy muy tonto con los puzzles, pero hay gente que se lo ha sacado en 2 horas. Para mí es un juego 8,5. La verdad, y lo tengo que decir, porque lo tengo que decir, es un juego que a nivel gráfico es espectacular el, La propuesta de diseño De producción que han hecho es muy bonita Y toda la historia es, es muy bonita Hay varios momentos en el juego Que son de lagrimita Y eso es de agradecer Pero todo tiene como una estética muy, muy de jazz Como de, bueno, vamos a hacer cosas, ¿no? De pum, pum, pum, pum, pum Entonces es todo como Un ritmo sosegado Pero te van a estar dando por el saco todo el juego entonces, ya os digo, no es de los típicos juegos que harás 5 puzzles y irás paro, vas a hacer 6, 7, 8 y hasta acabar los 15. Tú al final también hay momentos que sientes que dices, va, que acabe ya, por favor. Pero no, aunque quedan dos capítulos más. Y eso es una cosa que el juego, ya os digo. Parecía, yo cuando lo pillé por primera vez, parecía que el juego iba a ser mucho más sencillo de lo que es. Y es darle la vuelta a las aventuras gráficas y a los puzles. Por tanto, si quieres eh, romperte la cabeza, igual que por ejemplo nos la rompimos. O sea, con Donut County, por ejemplo, de Annapurna. ¿no? Eh, lo estoy diciendo bien, creo que lo estoy diciendo bien. Eh, lo que pasó... Es que es un juego que es directo, aquí no es directo, ¿vale? De acuerdo, entonces tendréis que estrujaros mucho la cabeza y cada zona de puzzle os puede durar fácil 30-40 minutos, depende de lo tontos o lo listos que sois. Yo como soy bastante tonto, pues me estaba una hora. Pero bueno, como os digo, un juego muy recomendable... Y que lo tenéis en Steam y no sé si lo tenéis en otras plataformas. Nosotros lo hemos jugado en PC con los gráficos al máximo y luce perfecto. Así que ya tenéis un recomendado que os hacemos desde aquí, desde Final Boss Project. Nos despedimos eh, yo y mi cabeza de polo y esperemos que nos veamos muy pronto. Un abrazo.